¡Hola! La definición del objetivo es la parte más importante de cualquier proceso de coaching. Como dijo Lucio A. Neoséneca, un filósofo romano, no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. Esto es tan importante que si se define bien el objetivo, el coaching tendrá al menos la mitad del trabajo hecho. Y es así porque podrá saber, podrá medir cuánto le separa su situación actual del objetivo deseado y dar los pasos adecuados en pos de ese objetivo que se propone. Es cierto que algunos clientes vienen al proceso de coaching con un objetivo súper claro, bien definido y concreto, pero lo más habitual es que vengan con una idea imprecisa y un poquito vaga de qué es lo que quieren obtener. Es en esta etapa del GROW, la G, de objetivos, donde podemos ayudar con toda la metodología del coaching a nuestro cliente a definir correctamente el objetivo con el que trabajar y que sea coherente con lo que él busca. Hoy hablamos de la etapa G del Grow, la primera etapa, según la definió John Whitmore. Recuerda que todas estas series de vídeos sobre el Grow están basados en este libro de John Whitmore, muy recomendable y recomendado, donde explica perfectamente toda la metodología por él, quien la inventó. Bienvenido, bienvenida a Cosas de Coaching. Según dice John Whitmore, tendemos a obtener aquello en lo que nos concentramos. Una buena, una buena definición del objetivo por parte del coachee hace que se concentre en obtener lo que desea, con lo cual hace más probable que lo obtenga. Casi la primera pregunta que tenemos que hacerle a un coachee al principio del proceso es ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres obtener? Obtendremos la mayoría de las veces una descripción de lo que él o ella considera que es su meta su destino a alcanzar a partir de la situación actual, la de salida. En el gráfico que vemos a continuación, llamaremos a este objetivo el objetivo final. Suele ocurrir que este objetivo final pocas veces está al 100% bajo el control del coachee. Puede que esté en una gran parte, pero seguro que no al 100%. Para ir comprendiendo con un, con un ejemplo todas las fases que vamos a ir viendo en la definición de objetivos, pondremos el ejemplo de Ana una coachee que definió su objetivo final como quiero encontrar un trabajo mejor del que tengo ahora. Seguro que para Ana es muy evidente qué significa un, un trabajo mejor del que tiene ahora, pero necesita definirlo más precisamente para poder trabajar con él. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con preguntas, claro. Pero antes de, de ir al detalle y desmenuzar el objetivo final que se ha propuesto Ana eh, definiéndolo un poco mejor y más concretamente, vamos a pedirle que tome perspectiva. Vamos a preguntarle para qué quiere obtener el objetivo que se ha planteado, para qué quiere obtener un trabajo mejor del que tiene ahora. Según John Whitmore, esto constituye el objetivo soñado, la respuesta al para qué, que es la que nos dará Ana. Ese objetivo soñado, también llamado el gran para qué, es el que encuadra el objetivo final y es el que dará a Ana la inspiración y la motivación necesaria para continuar su proceso de coaching en pos de ese objetivo, a pesar de que quizá desfallezca su motivación a lo largo del proceso. A la pregunta: ¿para qué quieres obtener el objetivo que quieres obtener?, Ana nos respondió: Para ser económicamente independiente y sentirme más valorada profesionalmente. Este es el objetivo soñado de Ana, que tiene que ser coherente con el objetivo final que se proponga. Si Ana, encuentra un trabajo mejor se sentirá más independiente económicamente y más valorada profesionalmente, al menos en teoría. Esa es la idea. A partir de ahí podemos empezar a trabajar. El objetivo final se convierte entonces en la manifestación concreta del objetivo soñado. No es raro tampoco que cuando hacemos que el coachee reflexione sobre cuál es su objetivo soñado y cómo se enlaza, cómo se conecta con su objetivo final le obliga a redefinirlo un poquito, porque no es exactamente lo que quería. Este trabajo es muy interesante. Una vez que ya tenemos el objetivo soñado y el objetivo final conectados y son coherentes, tenemos que pasar de la inspiración a la acción. Ya podemos empezar a definir lo que se llama el objetivo de rendimiento. Es un objetivo ya operativo, con el que podemos trabajar directamente. Y es donde ya empezamos a definir un poquito qué es lo que quiere decir para nuestro cliente, en este caso, nuestro ejemplo para Ana, ¿qué es un trabajo mejor para ella? qué Le podemos preguntar qué es lo que hace, qué le hace sentirse más valorada profesionalmente. Si hablamos de independencia económica, ¿cuánto dinero necesita como mínimo para sentirse independiente económicamente? ¿Y qué es lo que tiene malo de malo su trabajo actual? Es decir, vamos ya definiendo un poquito más eh, de forma operativa en cosas concretas su objetivo final, en un objetivo de rendimiento. Una de las características que tiene que tener el objetivo de rendimiento es que esté al menos al 99% bajo el control del coachee. Idealmente al 100%, pero si no al 99%. Eso es lo que le diferencia fundamentalmente del objetivo final. Vamos a cosas concretas. No podemos pedir cosas que no están bajo nuestro control. El que el objetivo esté bajo el control del coachee lo que hace es una llamada a la responsabilidad. Ahora ya no puede echarle la culpa a cosas externas sino que tiene que luchar por su objetivo, ella, en este caso Ana, nuestro, nuestra clienta, ¿no? Tiene que, que apelar a su propia responsabilidad. A partir de este momento, con un objetivo de rendimiento bien definido, será ella, estará en su mano, conseguirlo. Esto es muy importante. Para el caso de Ana, ella ha definido su objetivo de rendimiento como eh, lo que quiero es hacerme visible y valiosa para las empresas del sector en el que quiero trabajar. Como vemos, hacerse visible y valiosa depende solo de ella. Tendrá que saber que, eh, cómo, cómo hacerse visible y cómo hacerse valiosa, pero depende de ella solamente. Eso es lo que apela a su responsabilidad. Y ahora llega el momento de bajar todavía un poco más al detalle, a los objetivos de proceso. Esos son objetivos ya mucho más concretos que conectan la salida, a la situación real que tiene nuestro cliente con sus objetivos de rendimiento. Y hablo de objetivos de proceso porque pueden ser uno o varios. Esos objetivos de proceso tienen que estar definidos de forma SMART, como quizá hayas oído alguna vez. no eh, Vamos a repasar lo que significa un objetivo SMART, que es como tienen que ser los objetivos de proceso. S, de específico. M, de metible. A, de acordado. Muy importante aquí en este aspecto del acordado que hacemos referencia a que nuestra clienta, Ana, tiene que tener responsabilidad sobre esos objetivos. Eso es lo que significa acordado, que ella accede a tenerlo como objetivo. R, de realista, y T, de acotado en el tiempo. Así deben ser nuestros objetivos de proceso. A partir de estos objetivos de proceso ya podemos trabajar directamente directamente todo el resto de la metodología GROW hemos definido los objetivos con los que trabajar. En toda esta zona, toda esta zona eh, que, que incluye la situación actual, el, los objetivos de proceso y el objetivo de rendimiento, es la zona del trabajo del coaching, del modelo GROW, a partir del cual podemos ya sacar un verdadero rendimiento. Para el caso concreto de Ana, y como ejemplo simplemente, pues eh, decidió definirse cuatro objetivos de proceso. El primero es eh, dónde eh, buscan candidatos las empresas del sector en el que ella quiere trabajar. Eh, otro objetivo de proceso que se puso fue eh, ver qué necesitan las empresas del sector donde quiere trabajar, qué valoran, qué consideran valioso en un candidato para trabajar con ellos. Esas son preguntas de las empresas. Eh, también se, se propuso como objetivos preguntas que se referían a ella, ¿no? del tipo... Eh, ¿A qué estoy dispuesta a renunciar? ¿Qué precio tengo que pagar en cuanto a horarios, salario, o, o tener que cambiar de residencia o viajar? ¿no? ¿Qué precio personal tiene que pagar por encontrar ese trabajo? En fin, definió unos cuantos procesos, objetivos de proceso diferentes. Para terminar, os voy a contar unos truquitos para conseguir definir mejor eh, objetivos de proceso Mejor en el sentido de que sean más efectivos, de que funcionen y que, y que se puedan conseguir fácilmente por el, por el coaching. El primer truquito es que sean eh, objetivos enunciados en positivo. Eso es muy importante. Es más efectivo decir, quiero conseguir esto, que no, no quiero conseguir esto. El segundo truquito es que tienen que ser relevantes o importantes para el coaching. Eh, es, es, es mucho más fácil. Trabajar en objetivos que son importantes para nosotros, que eran objetivos que no tienen mucho sentido. Aparte de que, como ya hemos visto, tienen que estar relacionados con el objetivo de rendimiento. ¿eh? Otro tercer truquito, otra tercera característica, es que tienen que ser retadores, además de realistas. La R de Smart, además de realista, también puede traducirse como retador. Tiene que tener suficiente nivel de reto para nosotros. Tiene que, tienen que costarnos conseguirlos. Tiene que llamarnos. Esto engancha mucho con la motivación, con la motivación que veíamos ahí arriba en el objetivo soñado. ¿no? Ahí es donde podemos tirar. Esa es la, la idea. Tienen que ser retadores, porque así nos darán la energía necesaria, la energía emocional necesaria para obtenerlos. Y la última característica, eh, el último truquito para los objetivos de proceso es que tienen que ser ecológicos. Ecológicos eh, no tiene que ver con la naturaleza, sino con que sean coherentes con nuestros valores personales. No podemos obtener objetivos de ningún tipo, ni de proceso, ni de rendimiento, ni, ni final, ni soñado. Ninguno que atente contra nuestros valores personales, con quién somos como persona. Y no podemos hacerlo, no porque no podamos realmente, porque podríamos hacerlo. Lo que ocurre es que unos objetivos, aunque los obtengamos, que no sean coherentes con nuestros valores, no van a perdurar en el tiempo y nos van a hacer sentir mal. Y ese no es el objetivo. El objetivo es conseguir un objetivo que nos haga sentir bien valga la redundancia. Puede parecerte quizá un poco lioso todo, toda esta cantidad de objetivos diferentes que tenemos, el soñado, el final, el, el de rendimiento, los de proceso, pero realmente no es así. El secreto, si, si es que hay uno, es que estén todos alineados. Todos tienen que tener coherencia unos con otros. De tal forma que atacando los primeros obtendremos los segundos y luego los terceros y luego los cuartos. Ese es el secreto. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Dale al like si te gustó este vídeo, eh, suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo, no, no tengas eh, problema en dejar los comentarios o las preguntas que quieras en la sección de comentarios y nada, gracias por pertenecer a la gran familia de cosas de coaching. Nos vemos en el siguiente vídeo.